Hola, ¿cómo estás? Seguimos en nuestro curso de introducción a PHP. Esta es la clase número 1 del módulo número 3. De lo que se trata este módulo es un poco de tomar todo lo que vimos hasta ahora y aplicarlo al mundo online. Esto es probablemente aquello que más estabas esperando, así que espero que lo disfrutes. Durante la clase anterior aprendiste cómo capturar datos del usuario, cómo pasar parámetros por línea de comandos a tus programas PHP y cómo utilizarlos y algunas cosas muy básicas de el almacenamiento de datos. En esta clase vamos a aprender cómo funciona la web y cómo interactúa PHP con HTML.